No puedes obligar a nadie a que te abrace, a que te bese, a que te ame, a que te respete, a que te valore. No puedes obligar a nadie a sentir algo que no le nace, a hacer algo que no quiere, ni mucho menos puedes obligar a alguien a quedarse el resto de su vida a tu lado. No, sé cuánto duele dar todo lo mejor de ti y no recibir nada a cambio, amar incondicionalmente y tan solo recibir indiferencia, recibir desprecios, recibir humillaciones. Sin duda una de las situaciones más difíciles en esta vida es cuando decides quedarte al lado de una persona que no te ama. Tan solo porque piensas que en algún momento esa persona va a cambiar. Porque en el pasado aquella persona tenía tiempo para ti, te abrazaba, te besaba, siempre estaba pendiente de ti, pero ahora, ahora ya no tiene tiempo para ti. Y es por ello que te quedas a su lado, porque crees que en cualquier momento va a cambiar. Pero... La vida pasa, los días siguen y nada cambia, nada mejora, todo empeora. Ya no, ya esa persona no cambia. Y de pronto tu inconsciente todos los días empieza a decirte que ya es suficiente, que ya basta, que ya es momento de dejar atrás aquella relación tóxica, que ya es momento de dejar a esa persona que no te ama. Pero tú no le haces caso. Tú tan solo te quedas pensando que... Todo lo que estás viviendo es una pesadilla y que en cualquier momento vas a despertar y todo va a estar como era en el pasado. Pero no, no es así. Mira, discúlpame que sea honesta, pero la verdad es que esa persona no te escribe porque no le da la gana, no te llama porque no quiere, así de sencillo, así de claro. Ya basta de tantos rodeos, ya basta de estar justificándolo y pensando que en cualquier momento va a cambiar, que... Todo va a mejorar y ya basta de tener aquella esperanza de que Él va a volver a amarte como en el pasado. Porque no lo va a hacer. Y es suficiente porque mira, mientras tú pierdes el tiempo esperando que todo mejore, te estás perdiendo a ti. Estás perdiéndote de vivir tus sueños por vivir los sueños de Él. Estás perdiéndote de vivir tu vida por vivir la vida de Él. Estás perdiéndote de vivir mil aventuras por vivir las aventuras de Él. Estás perdiéndote de sonreír tan solo por hacerlo feliz a Él. Ahora ya, ya no sonríes como en el pasado. Ya ni siquiera puedes descansar porque siempre estás pensando ¿Y ahora con quién estará? ¿Dónde andará? ¿Sí me amará? Ya no puedes descansar, ya no puedes dormir y tú no te mereces eso. Ahora ya no sonríes ni te pones aquel perfume que tanto te encanta ni aquel labial que tanto te gusta. Ahora, si te arreglas, tan solo es para esa persona. Ya no lo haces por ti. Y ya basta, y es suficiente. Ya hiciste demasiado, ya basta de estar buscando amor en donde no te lo van a dar. Ya basta de estar mendigando amor y tiempo a quien no tiene eso para ti. Porque los abrazos, los besos no se piden ni se mendigan ni se suplican. Eso te deben hacer, le deben hacer a esa persona. Eso no se obliga. Eso simplemente nace. Ya es suficiente. Y es momento de soltar, y es momento de avanzar, de dejar a esa persona tóxica atrás, a esa persona que no te deja avanzar. Suéltala, avanza para que llegues muy alto, para que vueles muy lejos. Es muy necesario soltarla. Suelta. Empieza a hacer cosas por ti, ponte más hermosa, ponte más lindo, ve al gimnasio, haz deporte, viaja a los lugares que siempre has querido, estudia, trabaja, lee muchísimo y ámate cada día más. Y ya basta de andar suplicando amor a quien nunca jamás en la vida te lo va a dar.